La Escuela Politécnica Superior es una escuela joven y dinámica dentro de una universidad con muchísima historia. Para que entendamos la potencia de este centro, estamos hablando de una escuela que tiene más de 2.500 estudiantes, más de 400 profesores y más de 50 PAS, además de más de 30 grupos de investigación, 10 cátedras en empresas y una financiación muy contundente en proyectos industriales y de concurrencia competitiva. En la Escuela Politécnica Superior, se pueden estudiar dos grados relacionados el, con la rama de la Ingeniería Industrial y un doble grado. Está el grado en Electrónica y Automática Industrial más centrado en la rama electrónica de la Ingeniería Industrial, el grado en Tecnologías Industriales que aborda todas las ramas de la Ingeniería Industrial y el doble grado en Electrónica de Comunicaciones y Electrónica y Automática Industrial que aborda encima las competencias de la rama de Ingeniería de Telecomunicación. Se trata de grados de cuatro años y el doble grado se puede conseguir en cinco años. Creo que en la rama de industriales le podría gustar a una persona que le interese la tecnología, que le guste el dibujo técnico, la parte de programación, montar, si te gusta cacharrear, ¿no? porque montamos circuitos eléctricos, al final ¿no? vas como tocando mucho en los laboratorios. Siempre te vas a encontrar al principio asignaturas relacionadas con aspectos científico-tecnológicos, como matemáticas, física, mecánica, hidráulica, ingeniería térmica, para posteriormente eh, hacer eh, énfasis en alguna especialización en los últimos cursos, como por ejemplo eh, automática y electrónica industrial, donde ya vas a ver conceptos de robótica, eh, sistemas de control, instrumentación. Las titulaciones de la rama de Ingeniería Industrial son eminentemente prácticas. Por ello, contamos con un montón de laboratorios perfectamente preparados para abordar las competencias de producción, fabricación, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica. En estos laboratorios trabajamos con grupos de 15 20 estudiantes lo más, de modo que puedan trabajar con el equipamiento de fabricación, de mecánica y de eléctrica de forma directa. En general, esta, esta escuela politécnica y esta universidad tiene como ventaja que el número de alumnos por titulación es un número, podemos decir, que reducido. Los profesores conocemos a los alumnos. El trato con los profesores es súper cercano porque las clases tampoco son excesivamente grandes. Luego realizamos mucho en laboratorios, pero los grupos son todavía más reducidos. Con lo cual el trato es muy cercano, siempre están dispuestos a ayudarte, hay un montón de tutorías. Sobre todo para mí ha sido una enseñanza muy individualizada. Los graduados en la rama de Ingeniería Industrial que egresan de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá están trabajando con una empleabilidad del 100%. Además, tenemos acuerdos de convenios de prácticas de empresa con casi 500 empresas de todas las ramas, donde los egresados y los estudiantes de Ingeniería Industrial puedan arrancar con las prácticas y después continuar con su futuro laboral. Cada semestre incorporamos eh, alrededor de una docena de estudiantes de la Escuela Politécnica y otros tantos de otras disciplinas de Ingeniería, los cuales comienzan sus eh, prácticas eh, con nosotros y tienen la oportunidad de integrarse en el mundo laboral. Una vez finalizadas las prácticas, los estudiantes tienen altas posibilidades de, de quedarse en la compañía, porque desde Escribano apostamos por el talento joven y una fuente de ese talento es la Escuela Politécnica. Yo creo que es una, una titulación que permite eh, pues atacar un amplio espectro de, de empresas, pero yo creo que, que la, la dominante claramente, una de las, de las más importantes, va a ser el, el ámbito de las energías renovables. Yo creo que va a tener un crecimiento exponencial en los próximos años y, y en España eh, estamos muy bien posicionados a nivel de empresas para aportar mucho en ese sentido. Empecé mi experiencia laboral en las prácticas de, del grado, trabajé en una fábrica luego lo dejé para estudiar el máster habilitante de Ingeniería Industrial. Antes de acabar el máster ya conseguí trabajo en una consultora. Actualmente me de, trabajo en Antonio Puch, eh, llevo ya tres años trabajando allí. Llevo ahora mismo la parte de gestión de proyectos de robótica colaborativa. Pasamos ¿no? de un concepto de robot enjaulados a robots en línea, entonces eh, son robots que se dotan de piel sensible, de protecciones que no son físicas, sino pues bueno, parten de barreras de láser para que puedan interaccionar con las personas. Una vez terminado el grado, los estudiantes tienen todavía un mundo de posibilidades dentro de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Pueden continuar las prácticas en empresa que arrancaron en alguna de las, eh, de las empresas de las industrias de la bolsa de la oral que tenemos para empezar a trabajar. Pueden continuar haciendo un máster en Ingeniería Industrial, que es el máster habilitante que impartimos en la Escuela Politécnica, e incluso pueden terminar su carrera académica haciendo un doctorado en alguno de los múltiples grupos de investigación de las ramas de la Ingeniería Industrial que tenemos en la Universidad de Alcalá. Si de verdad queréis vivir en la Universidad, si aparte de venir a estudiar, cosa que es nuestra obligación, de querer desarrollar un currículum académico, queremos vivir la universidad, vivir estos años y tener unas experiencias que vayamos a recordar durante toda la vida, además de tener unos conocimientos tecnológicos impresionantes, venid a esta escuela. En esta escuela vos vamos a hacer partícipes de un sentimiento de pertenencia a una universidad y a un entorno que os va a acompañar toda la vida.